Su nombre, cuente ah, cuál le... cuénteme. cuénteme. Eh, ah, no échenos el cuento que nos estaba echando ahorita. Bueno, que yo tengo un niño con, con cáncer allá en, en, en especialidad y yo reciclo el plástico y el cartón para, para que para ayudarlo a él, porque yo tengo que comprar el pañal. ¿Y usted tiene permiso para eso? No, de qué? No, pero yo no lo voy a sacar. No hay pero que es tener terreno, permiso. Propiedad, mi terreno es mi propiedad. Yo traje mis propiedades. Para saber que mis hijos no está, están trabajando, lo bajaron de los camiones y los camiones están presos ahorita, vamos a fui ¿Por qué? Sus hijos? Pero ya, vamos un momento, espérese que cambió todo, o sea, estamos hablando del niño, después del reciclaje. ¿Qué es lo no, que porque pasa? Porque ya el niño, ya el niño por pues, lo menos lo no tengo hospitalizado. Ok, ajá, ¿qué pasa con los otros muchachos? ¿Por qué los meten presos? Porque le está diciendo que ellos son los responsables del terreno, porque ellos reciclan el cartón, todos mis hijos, todos. Ok. Reciclan el cartón y allá llegan a comprárnoslo. El señor de los cartones nos dio un permiso para transportar hasta la fábrica. El del plástico igualito me dio un permiso para transportar hasta la playa. Ah, entonces ellos se lo van a llevar así. Ah, ¿dónde porque están? ¿Aquí? ¿Se identificaron cuando se los llevaron? Claro, era la guardia. No ¿Y así. qué les dijeron? Nada, que todos es, que se lo iban a llevar. Le pidieron preso, ceder, por ¿verdad? qué? Porque, este, porque estaban reciclando el cartón. La. O sea, esa es la, la en casa, trabajar. En su casa, por trabajar. Allá trabaja tarde de seis años, sacando el patiquito y lo va embolsando. Hace tres, cuatro bolsitas, la vende para el colegio. Ahí nos ayudamos todos. Somos una sola familia alrededor. Hágale un llamado Nosotros a Dígale bueno, sí, a sí Ayer tuvimos que exigir un una plaqueta para el niño. Hoy no sé, no he preguntado ni por él. ¿Y tiene tratamiento completo para el niño? ¿Lo tiene? No, no lo tengo. ¿No lo tiene? No, no lo tengo. No hay, no hay. ¿El hospital no tiene...? ¿Cómo se llama el hospital? Ah, la especialidad. Ah, de la especialidad, ok. Ahí está. ¿Cuántos niños se han muerto? ¿Cuál es su nombre, perdón? Mire, señora Ángela. ¿Han este... llamado a Belín? No, eh, eh, llamados al, al gobierno nacional, al gobierno regional, ok. ¿Y cuando que llego... ayuden a los niños porque se están muriendo los niños con Y Cuando cáncer? llego me con todos mis hijos presos, ¿eh? me se trajeron dos. Y a este no se lo traen porque este se, se escondió, sí. se bichó, le dijo yo no voy. Y si yo estoy ahí, yo no me lo sacan porque está una propiedad privada. Y ellos pusieron que era un terreno eh, desabogado. De, ok, no, esto lo voy a mostrar. No, hoy, hoy es día, hoy ¿qué, ¿qué no día es? Claro. No, espere, ya va, ¿qué día es hoy? Hoy es 7 de febrero del 2014. Estamos aquí justo frente a la fiscalía. Eh, ¿Cómo es? Palacio, Palacio de Justicia. De Justicia. Okay.